¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí? No, no, no se escucha. ¿ahora sí? Bueno. Eh, bienvenidos todos. Eh, vamos a dar comienzo a este acontecimiento tan importante para nuestra facultad con la presencia, como todos ya saben, de Eric Lorán, ya es un amigo de la casa. Eh, su conferencia son, va a ser sobre los niños de hoy y la parentalidad contemporánea este evento fue organizado, está organizado por el auspicio de Convergencia Académica. Agradecemos a la Facultad de Psicología, en la persona del señor decano, profesor Jorge Viglieri, la secretaria de Rectorado, profesora Paula Cuatrochi, a su vicedecana, doctora Lucía Rossi, a la secretaria académica, profesora Silvia Vázquez. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario y por las 11 cátedras de nuestra facultad con orientación lacaniana. Le voy a dar un agradecimiento especial a todo el personal técnico y vuelvo a decir bienvenidos todos ustedes por estar acá con nosotros hoy. Nuestra mesa está integrada por Eric Lorán y nuestros colegas Gloria Axman, la doctora Silvia Tendlers, el doctor Osvaldo Delgado y la doctora Inés Otelo. Bueno, Eric Loran no necesita mucha presentación, pero ha sido es el miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis de la Escuela Freudiana, de la Ecole Freudiana en, en París. Escuela de la Causa, perdón. Sabía que esto me iba a pasar. De los dos, este, de, los dos, de, los dos de los dos. Muy bien. Eh, y ha sido presidente de, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis este, en el periodo 2006-2010. Bien, entonces, eh, sin más, eh, le voy a pasar la palabra a Eric Lorán. Sí. Segundito, quiero comunicar dos cosas, empezar. Una que acaba de salir, el texto El niño y su familia, es un texto de Eric Loram editorial Diva, eh, con un reportaje inicial que le realiza Silvia Tendlars. Este es el texto, acaba de salir, libro, y... Lo otro que quiero comunicar, también muy importante, acaba de salir en el día de ayer, justamente se hizo la presentación en la oficina del arte de la revista Ciudad Analítica, que es la revista del Instituto Clínico de Buenos Aires, de Deva, eh, donde hay 40 trabajos de, de diferentes colegas eh, y en pocos días va a estar en distribución en todos los lugares en nuestra facultad. Entonces, el texto de Eric Lorán, el niño y su familia, y la revista La Ciudad Analítica, ¿Sí? Gracias. Lo sacamos. Sí. acá mejor. Entonces, con este título, niños de hoy, parentalidades contemporáneos. ¿De qué? ¿Hay algo? Que... ¿No? O, ¿O hay que estar muy cerca? Cuidado con el agua. Muy bien. ¿De qué entonces uh, se trata cuando hablo de niños de hoy. ¿De qué contemporáneo se trata cuando hablamos de parentalidad? ¿Se puede responder a esta pregunta de manera descriptiva, demográfica o bien de manera psicoanalítica? Primero, un, desde un punto de vista descriptivo un estudio reciente permite captar profundas transformaciones de este campo en Francia. El caso francés sin duda es particular, no puede ser generalizado para todo el planeta, pero indica tendencias que funcionan globalmente. El punto fundamental es la articulación con las ciencias de las modalidades de hacer que evolucionaron gracias a las nuevas libertades abiertas por las leyes sobre paridad e igualdad de género. Los progresos de la medicina hicieron aumentar en los últimos 50 años la esperanza de vida en Francia de 11 años. Para alcanzar 82 años, ...de promedio con la diferencia que se reduce entre hombres y mujeres. Entonces la población envejece. Los menores de 20 años son solamente un cuarto de la población. Hay menos niños y nacen más tardíamente. La edad media para las mujeres aumentó de 5 años. Alcanzar ahora 20, 29 años en la media y el índice de fecundidad bajó un poco, aunque sea un poco más elevado que la media europea. Un tercio de las mujeres se vuelven madres después de los 30 años. Estos cambios se deben a la generalización, por supuesto, de la contracepción. Esto produce que la obsolencia de la forma de unión conocida sobre la forma matrimonio tradicional, esta obsolencia es más marcada. Los niños nacidos fuera del matrimonio son la mayoría, casi 60%. Estos niños, lo que es nuevo es que son masivamente reconocidos por los padres, solo 4% no lo son. Es decir, que a pesar de la obsolencia del matrimonio, la paternidad permanece como un instrumento jurídico que funciona. Hay menos matrimonios, entre ellos muchos son matrimonios de nuevo. Y el número de divorcios se multiplicó por cuatro, casi. Por el contrario, el matrimonio se completó por otras formas de unión que incluyen a las parejas homosexuales, el pacto civil de solidaridad desde el 99 y el equivalente de la unión civil de Argentina y el matrimonio para todos desde el 2013, que es el matrimonio igualitario de Argentina. La articulación de la familia con la ciencia y con las nuevas ficciones jurídicas desplazó las preguntas sobre los niños y sus padres. Ya no se habla más de familia frente a la dificultad de calificarla, sino de parentalidad. Parentalidad es un neologismo de finales del siglo XX, que tiene numerosos campos de aplicación, en las leyes, en lo social, en el discurso del amo en general. Padre es un, o los padres, ser padre define un estatuto legal, un estatuto simbólico. La parentalidad desborda el estatuto, está más bien del lado de lo real. Hablar de parentalidad no es fascinarse por el estatuto, sino que vuelve a poner el acento sobre la interacción del niño con sus padres en su variedad. Para definir la contemporaneidad, se podría decir que el niño de hoy nace en un mundo que ya no está estructurado por el a priori del amor del Padre. Con su doble vertiente, tan particular a la construcción del rol del Padre en el mundo occidental, aquel que es al mismo tiempo amado y que es él que priva de goce. Esta particular Fragil, esta particularidad fragiliza su construcción sobre todo porque el niño contemporáneo está confrontado a formas de goces adictivos de que testimonia la clínica el niño está confrontado sin mediación a lo que no cesa de repetirse tanto en la vertiente del demasiado lleno o el demasiado vacío, como en las adicciones que conciernen a todos los circuitos pulsionales, el oral, anorexia, bulimia, el junk food, las sustancias, el anal, retención-expulsión, agresividad, lo escópico, juego de videos y pantallas múltiples, y lo vocal, el objeto... Vos con las intolerancias a los mandamientos en general. Agreguemos la clínica ligada a la imposibilidad de habitar un cuerpo y de fijarlo en una imagen. Todo esto que queda reagrupado en el comodín del ADDH. Consideremos también la imposibilidad de habitar un sexo conveniente en el género asignado. En fin, una serie de síntomas difíciles de considerar como neuróticos sin poder por ello ser calificados eh, apresuradamente de psicosis. Estos nuevos síntomas definen una clínica que subraya la fragilidad del padre. Ella empujó a cierto psicoanalista a abandonar su estatuto en el olvido de la historia y decidirse por la sociedad sin padres, diversamente calificada. No es el caso de Lacan, que transformó radicalmente el estatuto del padre freudiano abandonando la referencia edípica para situarlo, no en relación a la madre y al incesto materno, sino en relación a una mujer como tal. Dado el tiempo voy a dejar, y ya que ustedes están en buenas manos y sus profes están ya... Uh, a la altura de transmitir lo que fue la elaboración la cañada de padre Fodiano, voy a pasar al segundo tiempo en el cual el esfuerzo de Lacan fue de pensar al niño el lazo con los padres y la pasión amor-odio dirigida en su elaboración hacia el Padre por fuera del Padre como universal. Como lo mostró Jacques-Anna Miller, no se trata, por lo tanto, de pasar del Padre, sino de poner el acento sobre el Padre en tanto que existencia particular. Lacan utilizó de manera radical la disyunción operada en la lógica moderna que se separa de la lógica de Aristóteles, distinguiendo la definición de un término de su existencia. Así que, por un lado, Lacan enuncia o reformula la idea freudiana según la cual el modelo de Dios es el Padre, la relación de la primera identificación fundamental del amor al Padre. Lacan reformula esto diciendo que la definición todo Padre es Dios debe estar acompañada de la condición de que en su existencia ningún padre sea Dios. Los dos al mismo tiempo. Se verifica que todo padre es Dios, a condición de verificar la inexistencia de tal padre. <coughs> y por el otro lado, la utilizó también otra vía, verifica la existencia del padre, al revés, en tanto que rechaza toda norma, todo estándar, todo para todo X. Esta puesta en tensión de los dos niveles forma parte de la báscula radicalmente anti-hegeliana de Lacan el momento en que él rechaza reducir las existencias particulares a ser partes de un todo. Esta báscula anti-hegeliana se enuncia radicalmente en el seminario Introducción a los nombres del Padre, en el cual dice Toda la dialéctica hegeliana apunta a colmar la falla entre la existencia y el todo y mostrar en una prodigiosa transmutación cómo lo universal puede llegar a particularizarse por el camino de la escansión de la Aufhebung. Fin de citación. Es este camino de la aupebung, de la particularidad hacia lo universal, que la con rechaza. Y este desajuste se prosigue cuando comienza a definir el nombre del Padre a partir de una función. La gran ventaja de una función es la de no definir un todo sino solo un dominio de aplicación. La función, entonces, solo es definible a partir de las realizaciones de las variables que constituyen su desarrollo. Entonces, la COM parte de los casos particulares de los padres para hablar un padre, hablar del padre. Ser un padre es ser uno de los modelos de la realización, uno de los valores de la función. Dice entonces, cito, el padre, en tanto que agente de la castración, solo puede ser el modelo de la función. Lacan, entonces, parte del uno por uno de que aquellos que se volvieron padres, habla de, con el chiste francés difícil a traducir, de perversión, que utiliza perversiones, pero al revés, como versiones del padre. define el padre así un padre no tiene derecho al respeto y subrayo que la empieza por respeto y no por amor dice al respeto sino al amor más que si el dicho respeto el dicho amor está perversamente orientado, es decir, hace de una mujer el objeto A que causa su deseo. Hace variar un poco las cosas, pero felizmente es una frase que fue suficientemente repetida para que ahora estamos más sentados en nuestras sillas y podemos escuchar esto sin estar horrorizados. Pero la idea de utilizar perversamente orientado, es decir, que hacer de una mujer que causa el deseo, lo que pareciera el menos perverso posible, al revés. Era para despertar un poco el público a la función del goce como tal. Ahora, notemos el kiasma. Normalmente, según la estructura del deseo masculino, el hombre se ata a los objetos A que causan su, de su deseo. El fetichismo, el estilo fetichismo del amor masculino. Al revés, Lacan define el nuevo padre a partir de un fetichismo particular, no se trata de un objeto como el faraón materno que existe sino de un, un objeto que una mujer produjo el niño como objeto A de la madre en tanto que objeto real de este objeto A el padre debe, debe tomar un cuidado particular que se dice paterno este cuidado lo deja este hombre que se ocupa de los objetos A de una mujer, lo deja en lugar de síntoma. Es el único punto en el cual el hombre puede volverse el síntoma de una mujer si ya es madre. Mientras que en el caso general es más bien una mujer que es síntoma de un hombre. El padre perverso se sitúa al nivel de la particularidad del síntoma, de la particularidad de su goce. Lacan dice, resulta esencial, no, no es Lacan, es Jacqueline. Resulta esencial que no sea Dios precisamente. Freud mostró la raíz de la ilusión religiosa en la función del padre y Lacan, por el contrario, marca el espejismo divino que es propiamente dicho psicotizante o mortífero cuando está soportado por el padre. La perversión paterna es precisamente que el deseo del Padre esté ligado a una mujer entre todas. Es decir, a una mujer como única. En un mundo en el cual cada uno puede volverse padre, si cada uno Puede creerse por ser el valor de esta función excepcional, si el cada uno se toma por Dios, por el guardián de los ideales o por el padre de la norma ideal, entonces se produce el efecto psicotizante. No una psicosis en todos los casos, más bien la idea del efecto psicotizante. El padre de la perversión no garantiza el acceso al goce para todas las mujeres, como el padre Dios del modelo freudiano. Es por ello que Lacan insiste en el sin garantía, según el cual se trata ahora de hacer de una mujer, la causa de la perversión paterna. Es a través de la performance particular, de la mostración particular, que el padre puede dar el sujeto el acceso a lo real del juego, lo real del goce en el juego. Dice, el papá no es de ningún modo, forzosamente, aquel que es, es el caso de decirlo, el padre en el sentido real, en el sentido de la animalidad. El padre es una función que se refiere a lo real, lo que es distinto. Y no es forzosamente lo verdadero de lo real. Esto no impide que lo real del Padre sea absolutamente fundamental en el análisis. Alors, no les pido de inmediatamente entender la distinción entre lo verdadero de lo real y lo real de lo verdadero, etc. Pero por lo menos, solamente esto, ver que es a través, no de una definición universal, sino de una performance particular, una mostración particular, que el padre en acto da acceso a lo real del goce en juego, y no a partir de una definición verdadera, universal del padre. A distinguir el padre real en el sentido de la animalidad, Es decir, el padre biológico es siempre el, el padre en, el, en la da en el sacrificio de Abraham, es el, el cordero que pasa por allí. Lacan lo había ubicado como el padre en el sentido de la animalidad, de la biología. Y hay que separarlo entonces del padre que toca a lo real, es decir, al Y esto nos da una indicación valiosa sobre el lugar del padre en las familias recompuestas o sobrecompuestas. La oposición entre lo verdadero y lo real resuena aquí de una manera particular. Ahora, ¿Cómo alcanzar lo real del goce? Al reverso de la vía ideal o verdadera, la coindica una manera de realizar el tipo de la función de manera divertida, dice hepate su familia. Alors, hepate", Uh, hemos discutido con Silvia y Silvia Tenlas con sus uh, colegas para saber cómo traducir esto, constatar que no se puede. Uh, lo que en francés se utiliza es el e privativo y uh, pater de padre. E pater es precisamente al mismo tiempo la que utiliza la significación que es impresionar, deslumbrar y la el significante como tal que incluye un privativo de la función de pater. Epaté es a la vez producir una especie de admiración, pero pasando al, al, al revés del ideal de pater familias. Es una operación en la que se trata de producir un efecto particular que consiste en mantenerse a distancia de la creencia según la cual un padre, un padre puede ser para todos. La mejor manera de traducir esto es la función del carisma. Es como en un líder hay la función, el estatuto como tal, y es imprescindible en una democracia o en régimen autoritario que el líder tenga el carisma, uno por uno. Esto no es universal, no se puede definir. Por ejemplo, si me permite, se puede constatar que Chávez tenía un carisma, lo, lo tiene Maduro, entonces las cosas van al carajo. Entonces, es, y esto no es la, una función universal, es uno por uno y no se puede definir por un comité, no se puede decidir, no se puede... hay o no hay. El carisma puede ser para lo bueno, puede ser para lo peor. Por ejemplo, el tipo en Chile, el, el obispo que da tantos problemas al Papa Francisco, era un obispo carismático, tenía un carisma excepcional. No es necesariamente una virtud tener un carisma. Pero es otra cosa que, eh, que lo universal. Y entonces, Lacan definió la función del padre a partir de esto. El padre es el que tiene o no tiene un carisma para la familia. Y la Cruz Prudente dice, en cualquier plano, el padre es el que debe impactar impacte, la familia. Si el padre ya no impacta a la familia, naturalmente se encontrará algo mejor. No es obligatorio que sea el padre carnal, dice Lacan. Siempre hay uno que impactará a la familia. Habrá otros que la impacten. Entonces tenemos aquí una desconexión suplementaria entre el padre carnal y él que podrá hacer el tipo de padre. Esta indicación del acento sobre el carisma está en el reverso de hacer de legislador. Tampoco es querer hacer el hombre, es algo diferente. En el mundo del Me Too, Lacan indica, enfin, Lacan lo indica con alteración un poco, que, el lado del, que del lado de las mujeres se sitúa la denuncia de las antiguas formas de machismo y el llamado a nuevas formas de masculinidad o deseantes de la buena manera. Cito Lacan, si el hombre es todos los que ustedes quieran, del estilo virtuoso, vira a babor, listo para virar, vira cuando quieras, son declinaciones uh, burlonas de lo viril. Lo viril, si es de un lado, es del lado de la mujer. Es la única que cree en esto, ella es incluso lo que la caracteriza. Fue una de las orientaciones fundamentales de Lacan de definir. En los últimos años de su enseñanza dice, es del lado de la mujer, antes decía, es el lado de la histeria. Pero es esta misma indicación, que es del punto de vista de la identificación viril de la histeria, que se sostiene un ideal renovado de masculinidad. Esto también se puede eh, aproximarse de lo que Lacan declaró en su seminario 19, el uno hace el ser como la histérica hace al hombre. Esto es lo que alimenta cierta infatuación creativista. Hay que distinguir entonces entre el padre, por un lado, que responde al nombre, al nombre del padre, y que está del lado de lo simbólico, y por otra parte, el que señala la relación del padre con lo real. Esta oposición Recorta la distinción entre la familia como real y el nombre del padre como simbólico. Es esto que Lacan ponía en el jergo en su nota sobre el niño, la oposición entre la familia como residuo real y el nombre del padre. Tenía un final sobre eh, una referencia a las conferencias del 75 sobre la una, una relación entre el Padre y el medio, de, medio Dios, etc. Pero dado el tiempo, voy más, bien, voy más bien a terminar sobre un programa de trabajo que les voy a proponer. A veces se dice que es difícil dar forma a problemas precisos en el psicoanálisis, que es difícil a veces encontrar los problemas cruciales para el psicoanálisis, como lo dice eh, Lacan en un título de su seminario. Es la razón por la cual quisiera proponer un programa de investigación. Se trata de buscar caso por caso en las parentalidades de hoy y con los problemas clínicos a los que las familias se confrontan, ¿qué es lo que actúa suficientemente como excepción del lado mujer y del lado hombre como para definir un carisma necesario que sorprende a la familia? Propongo entonces, como investigación, de buscar en estas dos vertientes, femenino y masculino, cómo se encuentran lo que hace de padre en la configuración de los goces de hoy. Gracias. Muchas gracias, Eric. Le paso la palabra a Gloria Ávila. Eh, seguramente hay muchas cosas que nos ha dejado algo inquietos y la mesa, <ríe> la mesa seguramente tiene ya preguntas. Lo veo adelgado ahí, este, muy atento con sus papeles. Sí, Eric, eh, su conferencia y un, un párrafo que me gustaría, si lo puede desarrollar un poco más, porque me pareció muy interesante, más para la operación clínica que realizamos en tanto analistas. Eh, dice, el que hace función de padre no aplasta a la familia con su goce. El que hace función de padre no aplasta a la familia con su goce ni con su pretensión de tener acceso al goce que debería. Debe ayudar, me refiero específicamente a ese debe ayudar, a los miembros de su familia a decir que no al goce en su aspecto mortífero y decir algo sobre un goce viable. ¿sí? La pregunta es respecto a ese debe ayudar, la operación del debe ayudar. Tenemos este, la mesa inquieta. Acá Silvia tiene otra pregunta para usted. Durante, escucha. En la entrevista que le hice para. En la entrevista que le hice para el, como prólogo del libro en niño y su familia. Usted pudo explicar muy bien la diferencia entre ser sin una mujer como síntoma de otro cuerpo y la diferencia con el niño como síntoma y las consecuencias que eso trae. La sorpresa para mí de hoy es cómo usted introduce como un hombre puede ser síntoma para una mujer madre. Entonces me gustaría si puede desarrollarlo más. De una cierta manera, las dos preguntas se, se juntan. Cuando, eh, digamos, es lo que se trata, es reconfigurar, entonces, el padre manteniendo la brújula, sea al nivel lo padre universal, sea al nivel padre existente, ¿De qué es un síntoma? Es decir, un instrumento. Un instrumento del cual que hay que utilizar. Ahora, el debe. Debe es ser dócil y prestarse a ser utilizado. Si ocupa el lugar de él que tiene un carisma para la familia, entonces utilizarlo, Ponerlo en juego para ayudar los miembros de la familia y en particular, por ejemplo, estos niños contemporáneos enfrentados con goces que se les proponen abiertos, fáciles de acceso, más que eran en otras épocas. Y precisamente, ¿cómo intervenir? Si es solo intervenir como legislador, es decir, que aquí esto no se hace, no tiene mucha, ni pincha ni corta, no, no, no tiene incidencia. El, la cosa es que cómo ayudar efectivamente un hijo que está en dificultad, un hijo una hija, que ha encontrado el goce malo, ¿cómo ayudarlo a superar esto y a dar y encontrar más bien los caminos de la vida y no los caminos mortíferos? Esto implica un cierto talento. Ahora, él debe ayudar. Usted efectivamente eh, aisló la cosa fundamental. No es un deber universal. Efectivamente, es la dificultad. Mantener esto también al nivel que hace parte de ocupar el lugar del padre actual. Hace parte de esto ayudar en el caso particular y no en nombre de una ley ideal. El viejo padre legislador. Pero incluso poner su autoridad en juego su carisma propio para interesarse a las dificultades que encuentra un miembro de la familia para eh, orientar las cosas eh, en un camino que sea viable. Ahora, es un poco lo mismo, es síntoma de una mujer madre, es que una mujer no interesándose al nivel del hombre, tipo lo, el que hace el hombre, haz de hombre, no a este nivel, más bien utilizar el carisma de este padre como instrumento para también ella misma, incluso ser, no solamente ser otra a sí misma, sino ser otra a sí misma de la buena manera, también en una forma viable que le permite al mismo tiempo eh, ella tener, eh, ocuparse de sus objetos A eh, de la buena manera. acentuar la función síntoma es acentuar la función instrumento eh, que se puede usar para pasarse del ideal. Lo más que funciona al nivel de un instrumento efectivo, lo más se puede pasar de las referencias ideales universales. ¿Cines? Bueno, eh... Escuchándolo, eh, en, en principio desde ya agradecerle y, y comentarle algo que bueno, es fundamentalmente dirigido a los estudiantes de la facultad que, que siguen sus, sus indicaciones, sus textos, sus enseñanzas, también se está retransmitiendo en la Universidad de La Plata que me informaron eh, esta conferencia, con lo cual pensaba en, en algo que... En, nosotros trabajamos bastante con los estudiantes, y de allí surgió esto, que por eso me animo a transmitirlo como, como cuestión, cuando usted eh, presentó un trabajo sobre el orden simbólico en el siglo XXI, ¿no? eh, las, las consecuencias para la cura. Y pensaba no cómo usted ahí eh, trabaja una, una cuestión que nos interesa en relación a estar a la universidad, en la universidad con los estudiantes, que el desafío en el siglo XXI para el psicoanalista es la interlocución con este partener, que es la civilización, que es la época. ¿no? Cómo la época vive las parentalidades, con lo cual eh, la época también eh, eh, interroga, eh, orada es el saber del psicoanalista, lo interpela, lo pone en cuestión. Me parece que todo este trabajo y su propuesta final del programa de trabajo, que... que que tomamos y que seguramente los estudiantes van a tomar, me parece que es también como, como el, el, el porvenir del psicoanálisis, ¿no? en estos estudiantes que están hoy acá, que se acercan, que seguramente bueno, profundizarán sobre algunas cuestiones que, que apenas eh, bueno, escuchan tal vez por primera vez, pero me parece que impulsarlos a un trabajo de, de investigación sobre esta cuestión, que son las parentalidades, bueno, me parece como un bueno, como, como una propuesta eh, privilegiada. Así que nada, quería quería transmitir esto que, que es un poco lo que vamos trabajando con los estudiantes, ¿no? La generación de los estudiantes actual, ellos mismos van a encargarse, van a ser ellos, que van a ser en un tema muy candente para la época, que es en el malestar actual sobre las familias y el padre. Toda la traslocación familiar por las leyes múltiples, eh, que la reorganización del acceso a los goces, que atraviesan el ideal, que desplazan el ideal familiar. Asistemos también a una llamada a la reconstrucción de un nuevo padre ideal. Incluso una llamada, bueno, menos puede ser en Latinoamérica, en Europa más, en el retorno de la religión, toma en Latinoamérica también una forma particular el desarrollo, del, el desarrollo y la, la, la incidencia del evangelismo es, hace parte de una llamada nueva al ideal paterno. Una, un ideal que podía responder de manera más democrática que el padre ideal de la religión católica. Uh, más uh, democrática que el padre del Papa Francisco pero uh, hay una llamada fuerte a reconstruir familias ordenadas con un ideal sostenido por este nuevo padre evangelista democrático y efectivamente resistir a esta llamada resistir a esta, a esta tentativa de reconstrucción sobre eh, las dificultades actuales resistir a estas sirenas hace parte del discurso crítico y la actualización de en la época actual de estas figuras del padre a partir de la clínica que proponemos de esta clínica que nos eh, digamos, que nos permitió acceder a Lacan, que hay que utilizar y que toma una vigencia particular y probablemente para la generación que viene esto va a ser muy importante. Con la combinación entre efectivamente el padre como un instrumento que toca a lo real del goce, en una civilización en la cual los, eh, los niños están enfrentados a un real del goce muy fuerte, con una incidencia eh, perturbadora, eh, para decirlo de manera eh, menos eh, inquietante, eh, perturbante en lo que es eh, el estatuto y el... La, la organización familiar, y entonces los niños ellos mismos van a tener que apoyarse más sobre las familias a nivel real, es verdad que el nombre de padre como simbólico no tiene el mismo funcionamiento eh, que eh, eh, eh, antes, por lo tanto, a nivel de lo real de la familia, el padre sigue siendo un instrumento vigente. Tenemos una última intervención. Fabián Sheffman. Eric, ¿cómo le va? Quería eh, preguntarle por lo siguiente. Cuando Lacan introduce el guión síntoma, por ejemplo, mujer síntoma para un hombre, ahora usted nos trae el padre síntoma para una mujer madre, yo recuerdo que respecto de la cuestión del mujer síntoma, Lacan se vale de la perspectiva bíblica que dice ayuda contra, ¿no? Dios le entregó como una ayuda contra, para retomar la pregunta incluso de Delgado. Es ser nekdo, es en hebreo, ¿no? Ayuda contra. Que también tiene la cuestión de ser casi un oxímoron, una cuestión medio paradójica, que está presente en, ese, en esa perspectiva del epate, ¿no? Es el carismático, pero a la vez un poco caído de ese lugar. También está esa... Doble dimensión. La introducción del síntoma como equivocidad, como, como malentendido, como traumatismo. De hecho, Lacan dice: estamos traumatizados por el malentendido. ¿no? Quizás sea esa la dimensión, digamos, respecto de la época, que más bien introduce un padre unívoco. ¿Qué opina sobre esta cuestión? No, todo esto lo que usted es un comentario que me parece que hay que de la cual hay que deducir las formas clínicas. Todo este punto todo lo que me parece vigente y tiene eh, aspectos, consecuencias clínicas. Es verdad que hay nada de univosidad en la perspectiva eh, que tratamos de dislumbrar Hay nada de univosidad. Estamos precisamente a, circulando entre la lengua como equivoco, el lugar del padre que, en tanto que instrumento equivoco no funcionando como ayuda contra efectivamente como la mujer en relación con un hombre pero instrumento particular y equivoco sea por los miembros de la familia sino eh, también por la mujer que causa su deseo. En, en ningún, de ninguna manera estamos en un sistema en el cual hay complementaridad o suplementaridad. O sí, es, es más suplementaridad que complementaridad a condición de aceptar que el suplemento pues, puede ser marcado del contra. Y, y efectivamente es un... Me parece muy útil seguir en, la, en esta, esta línea de reflexiones y de investigación. Bueno, lamentablemente, Eric, no puede permanecer más tiempo. Este, lo queremos todo, pero como siempre, no todo.